Papi ya mismo te lo voy a enviar cabrón, yo aquí se me ha olvidado Paquetes de Instagram, aquí estás, creo que no saben, yo con todo el tema de difusión de Instagram y de redes sociales Papi se fue, ya tienes todo el Whatsapp, ¿listo? Ahí está, ya llegó nuestra invitada por fin Hello baby, ahora sí con ustedes. la mujer que tanto estábamos esperando Vamos a darle la solicitud ¡Baby! ¡Hola! ¿Qué más? ¿Qué más, pues? ¿Bien o no? Bien, esperándote, ¿vos okay. qué? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está Medellín? Bien, mucho calorcito por acá. Mucho Day. calorcito, pero ¿contenta ya o qué? Uy, sí, súper feliz, claro, mi tierrita. La tierrita. Oye, Jen, qué rico tenerte aquí en Claro Música, en Flow Latino, en mi Instagram. Porque... ¿Qué la verdad ya no, no, no hace falta presentarte la primera vez que te vi yo no sé si tú te acuerdas estaba yo en un bar en la 93 llegaste tú con jefferson y con la hermana y estábamos en algo de universal English no te acuerdas yo creo si te yo no te recuerdito. bueno de, de ese día ahorita han crecido muchísimo. Sí, es que, antes de hecho, de de la... bastante fue desde la cuarentena que empezó. Sí, sí, antes de hablar de todo lo que venimos a hablar, yo quiero saber eso. ¿Cómo ha sido ese proceso de crecimiento? ¿Cómo, cómo ha sido ese plan de trabajo de ustedes? Porque ese día, ese, ese día que yo los vi, yo ah, ya sé quiénes son, pero de aquí a lo que ha pasado, yo digo, wow, ¿en qué momento son manes? porque no me hice amigo de ellos? ¿Por qué no me fui <risa> con ellos a Medellín? ¿Qué pasó? <risa> No, pues realmente, o sea, todo surgió haciéndonos bromas entre nosotros mismos, pero, o sea, nunca pensamos que fuéramos a llegar hasta este punto. Y, pues no, la verdad, súper chévere. Seguimos subiendo como espuma. Como espuma, eso es verdad. Oye, yo yo quiero que, que, que tú saques de duda a, a todos tus seguidores, y a la gente que nos está viendo y, y a mis caros parceros y eso. ¿Hace cuánto se conoce ese combo de ustedes cuatro? ¿Hace cuánto te conoces con Cintia? ¿Hace cuánto Joan se conoce con Cintia? ¿Tú con Jefferson? Porque sé que es desde hace mucho tiempo. Sí, bastante. Pues eh, Jefferson, Cintia y el esposo de Cintia, Joan, ellos se conocen de toda la vida porque crecieron como en el mismo barrio y eh, yo a ellos los conozco hace aproximadamente nueve años. ¿Nueve años? Uh -huh mucha gente se pregunta que si, si es verdad que si, si vienen del barrio ustedes o no vienen del barrio, porque es que a mí me dicen, no, ellos no vienen del, del barrio, ellos ya eran gomelos, ellos no sé qué, digámosle a la gente la verdad. Pues sí, la gente piensa que, que han sido pues como de cuna de ricos, pero no, ellos si sí vienen de un barrio que la verdad sí eran como muy peligroso en ese tiempo, pues ahorita es maluquito, pero no tanto. Y, okay. eh, bueno, pasado? yo no soy del barrio, pero... Tampoco soy de cuna de rico, como la gente piensa, pues. Ok, tú, tú, tú, tú, tú estás en la, en la mitad, 50-50. Eso sí, miti-miti, sí. Oiga, saludos <risa> para toda la gente que se conecta, un montón de gente saludándote. Alguien estaba diciendo ahí que si sí, era verdad que las bromas que hacían son reales. Claro, dan, completamente okay, reales. ¿no? O sea, es que es imposible cuadrar algo así, imagínate. Las reacciones, eso se notaría de inmediato. Obvio, obvio. Oiga, chicos, den sus preguntas, vamos a responder unas mientras tanto, pero bueno, eh, antes de hablar de lo importante, Jennifer, quiero saber algo y es lo siguiente. Algo muy, muy, muy profundo, muy profundo y es, ¿qué es lo más difícil de, ¿qué es lo más difícil de ser novia de Jefferson Cocho? Porque sabemos que está más loco que yo, que todo el mundo, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo más difícil? O sea, no le de lo bonito porque se quedan cosas muy bonitas. El man es un man guapo, es un man que se ve que es servicial. Tiene sentido normal, pero lo más difícil. Lo más difícil, bueno, aparte del genio tan tremendo que se manda, que... Sí, bravo. Madre, o sea, muy pocos no lo aguantamos realmente. <risa> no, mentira. ¿En serio? Eh, <risa> no, pues, ¿qué será? Sí, de pronto es que es muy apetecido el muchacho. Muy apetecido. Porque, sí. ¿tú eres celosa ¿Eres celosa o no? Con cómo, lo manejas? ¿Cómo lo manejas? Pues. Hola, yo considero que no soy fastidiosa así porque sí. Si sí, de pronto tengo motivos, ahí sí jodo y, y bastante. Pero motivos puede ser que, que vos viste que le comentó una, ¿no? porque de, debes tener que pronto, yo creo que una mente abierta, ¿no? Porque pues él va a estar como eres guapas, eh, igual que tú, tú vas a estar eso, pero que debe ser como algo como, como mente abierta a uno, porque jodería? Digamos porque. Sí, de pronto comenta cosas muy. hoy mami, con esa pata para que la otra. <risa> Algo así. <risa> okay, ok, ok, ok, ok, ¿Cuánto tiempo llevan de relación ustedes dos? Eh, los nueve años. Nueve años. Uh huepucha puncha! Yo pensé que lo habías conocido hace nueve años y le daban cuatro, por ejemplo, los nueve años. Sí, no pues es que yo lo conocí y que digamos por al los dos meses nos volvimos novios. fue ah, rápido. Y cuando lo conociste cómo era? Era flaquito, era como estaba tatuado. ¿eh? ¿Ha cambiado mucho esos nueve años? Sí, era flaquito, porque pues la verdad no hacía ejercicio pero no era tan entregado. Eh, tenía como dos tatuajes aquí en el hombro nomás y ya. Y no era tan guache, no era tan grosero. No era tan grosero, <risa> o se ha vuelto grosero. Ok, ok. Chicos, voy a responder dos preguntas mientras hablamos de lo que vine a hablar con Jennifer porque me gusta siempre dar una intervención. Acá me están diciendo, eh, mira, ¿cuál fue el mejor momento como pareja con Jeff? Saludos. El mejor momento, pues es que hay muchos. uno, no uno. De pronto, a ver... ¿El primer año dicen que es el mejor? Pues, en el primer año pasaron muchas cosas realmente. <risa> <risa> a ver... Mm. De pronto, un viaje que, que fuimos a París. Okay. Obvio, el romanticismo, todo. El romanticismo. ¿Hace cuánto fue eso? Por ahí cuatro años O tres okay. No, como tres Listo. años uh -huh. Aquí me estás diciendo algo Pero no sé si lo puedo preguntar ¿Es sin filtro o con filtro esto? Lo que sea, lo que sea Alicio, yo pregunto Yo soy un hombre, un caballero Juegale cuidado, acá dice Ay, Espérate que se me fue Mira lo que me dijeron acá Pues qué te dije. Sí, yo, sí, yo la verdad, bonito. te voy a decir algo, te voy a decir algo. Yo tengo un amigo que es amigo de ustedes. Y yo no le creía porque el me dijo, en verdad sí pasó. Y yo decía, no, porque yo los veo como muy juntos. Y yo dije, no, no, no, no, debe ser que no. Pero sí, sí pasó, sí venían mal, ¿qué pasó? Hablemos un poquito de eso. Pues sí pasó. Eh, es que digamos que estábamos como cogiendo caminos diferentes, él estaba siempre en lo suyo, yo en lo mío, entonces era complicado. Pero eh, volvimos a hablar las cosas y decidimos pues como darnos otra oportunidad. Y hasta ahorita pues estamos bien. Porque, y pero igual, pero igual yo creo que independientemente de las decisiones que tomen o... Eh, estén o no estén, yo siento que tienen como algo más que una relación de novio, yo veo que tú siempre estás con él, que siempre lo acompaña, o sea, que realmente no, no es meritando que él, porque yo, yo no conozco a Jefferson, eh, lo he visto una vez en mi vida, pero no es meritando que él no sea bien contigo, pero yo siento que tú eres como muy incondicional con él, ¿no? Sí, pues realmente ambos, eh, de hecho, pues cuando decidimos que pues, terminar, eh, llegamos pues como, o sea, seguimos de acuerdo. Los dos y pues sabemos que más que pareja hemos sido digamos que familia, siempre es, hemos estado el uno para el otro, entonces como echar todo este tiempo a la basura no era como una opción. Entonces, okay. pues si no éramos pareja, igual íbamos a, a estar el uno para el otro. No, pero vea, yo ya me estoy viendo, este live ya parezco de ese hermano <risa> y ese <risa> es mal, ese <risa> Jefferson <Sí>. todo tatuado. <risa> <risa> <risa> espera, espera, espera, espera. Listo. Ok, eso me parece muy chévere. Me parece muy bonito. Es un ejemplo para todos los seguidores que, que a veces terminan con, los, con las parejas y lo odio, lo detesto. Eso me parece un ejemplo muy bonito. Eh, voy con la última pregunta de, de seguidor y voy a lo que vinimos a hablar. A okay. ver, ¿cómo le he Pues no, es que hay un montón de preguntas. No sé qué hacer. Está, hay unas cosas que uno dice, what the fuck. <risa> bueno, va a poner esa. Ahí está. Bebés es para cuándo? Está diciendo la gente. Hay muchos bebés, 10 caninos y un felino. 10 caninos, oye, a mí también me ha gustado. Mira, este lado de usted hace un poquito se llama Cuervo, Cuervo, Cuervo, venga, siéntese papá, venga. La pata, cuervo. Es hermoso, es el mojo. Yo soy el cuerpo de mi papá y a usted, yo tengo, yo tengo tres, no tengo diez como ustedes, pero ahorita te los muestro. Pero eso, allá iba, iba. Allá iba, esas labores sociales, amoritas, que. O sea, lo disfrutan mucho, ¿cómo como dicen? Vamos a hacer una al mes, o, o los llaman, ¿Cómo, cómo, ¿cómo organizan ustedes eso? Sí, pues digamos que uno sabe que si, o sea, si te fue bien en este mes, ¿por qué no también compartir con alguien que realmente lo necesite? Y pues, hablando después de los peludos que, digamos, no tienen voz y sufren tanto en las calles o en fundaciones sin digamos tener un acompañamiento de que necesitan sus medicinas o concentrado etcétera okay. entonces como que ya es como más de corazón bueno Jen ahora sí de lo que venimos a hablar ¿Hasta dónde se listo? ¿Hay Ay papá el amor, amor. Donde se había listo, habían terminado, sabemos que Jefferson estaba jugando fútbol. Tuve una historia con la lienda y con el paisa. ¿Me escuchas ahí? Eso, mucho mejor, es que mis bebés están por allá gritando. Yo vi que estaba jugando fútbol, que le estaban su parche, no sé qué. Y de momento a otro, montas vos una historia en el hospital, nadie sabe qué pasó. Yo pensé que se había dañado el carro, que este man el airbag le funcionó y solo se jodió las piernas pero me contaron la historia, qué fue lo que pasó, estaban de, ¿estabas tú con él? ¿No estabas con él? Porque la gente sé que quiere saber mucho lo que pasó con Jefferson, mucha gente está como, ¿en qué momento? ¿Será que es mentira? Mucha gente estaba diciendo que es que era otra broma de él, pero ya sabemos que no es así. Cuéntame un poquito qué pasó. Sí, o sea, la información está súper, ¿cómo se dice? Sí, o sea, sacaron demasiadas cosas súper locas. Pero, o sea, si sí, yo estuve en el momento, fue en la mañana. Era más o menos y sí, como las 6 de la mañana y nos estábamos tomando un cafecito, súper tranquilos y al chico le dio por sentarse en el balcón, o sea, en la barandita. Pero en la baranda, o sea, en la baranda, baranda, o, porque yo sé que es como algo blanco y hay una baranda, ¿en la baranda negra? No, acá no hay nada blanco, acá es baranda, <risa> o sea, todo hasta arriba de baranda. ¿Todo es baranda? Ajá. Entonces, él se sentó ahí, se fue de cabezas y habían unos troncos y él cayó en los troncos. Cuando yo bajé gritando, mejor dicho, desesperada, eh, él ya estaba pues como eh, dormido, pues, eh, ¿cómo se dice? Como estaba inconsciente. inconsciente. Estaba inconsciente. Y, o sea, fue una completa bobada, porque imagínate, o sea, estábamos súper tranquilos ahí, y no fue pucha, es que me acuerdo de otra cosita. Uy no, me imagino. ¿Y estaba, ¿quién más estaba ahí? Pues despiertos estábamos él y yo ahí tomándonos el cafecito. Pero en la casa dormida estaban la hermana, estaban otros dos amigos de él y pues la señora que nos ayudaba. Entonces ya ahí sí, ellos pues, o yo con los gritos míos todos se despertaron. ¿Y y el, pero él no se pegó en la cabeza, o sea, cayó de piernas, porque yo no lo veo que le había pasado nada de como alrededor del cuerpo. O sea, él, él se fue para atrás y cayó de espaldas. Sí, cayó de espaldas. No. Pues al parecer todo, el peso fue en las piernas y como habían unos troncos, entonces, pues sí, todo fue en las piernas prácticamente. ¿Y ahí qué? De una vez al hospital? Y, él, y, y, y, y a ver qué pasó. Sí, ya de... O sea, ellos llamaron a la ambulancia porque ellos estaba mejor dicho en unos nervios horribles, y ya desde que llegamos, digamos pasaron 12 horas de pura angustia, porque pues todo ese tiempo duró la cirugía, que era pues de urgencia, y ya, 12 horas. ¿Cuántas, cuántas <risa> fracturas tuvo, tuvo Jefferson? ¿Cómo? ¿Cuántas fracturas tuvo? Mucho, ¿Cuántas? O sea, ¿tiene fracturado todas las piernas? Sí, fueron hay? 18 fracturas. O sea, ¿en cada pierna o en las dos contando son 18? En las dos contando son 18. ¡Huepucha! ¿Y, y, ¿Y cuál es el diagnóstico que da el médico? ¿Qué dice? O sea, ¿va a caminar normal? ¿Qué, ah. ¿qué, qué va a pasar? Pues digamos que él ahorita eh, le, va, le están haciendo pues como terapias y todo, y la idea es que él pueda caminar en unos 4 o 5 meses, pero hay que ver cómo evoluciona. Hay, hay mucha gente que dice que que pues que todavía no se cree el cuento, ¿no? Cuando él ha mostrado varias cosas, sí lo hemos visto un poco inactivo en las redes sociales, pero tú que estás compartiendo con él y que estás siempre ahí con él, ¿Cómo, ¿cómo ha sido el proceso de Jefferson? Que uno lo ve, eh, como te digo, no lo conozco, es lo que vemos en las redes sociales, puede que persona sea diferente, no sé. ¿Cómo, cómo ha sido su proceso? Que yo sé que eres muy activo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ha sentido él? ¿Cómo ha manejado esto? Cuéntame un poquito de, de, de, de, de, de como ese tema ya más personal. Bueno, la verdad sí ha sido bastante difícil para él porque pues... Como tú mismo lo dijiste, él siempre súper activo, eh, haciendo una cosa a la otra, trabajando. De hecho, ahí acostadito a veces toca pues, ponerlo en la, en la silla de ruedas y, a, y sigue trabajando. O sea, es increíble. Eh, con respecto pues como al, a la evolución y todo, él o sea, se duerme súper mal. Yo que estoy pues con él durmiendo y pendiente de él todo el tiempo, todo el tiempo es con dolor, entonces sí es bastante Men difícil para... Menos mal, menos mal tú no pegas patadas. Más que todo, me... imagínate, ¿Cómo? Tú, menos mal tú no pegas patadas, porque imagínate tú durmiendo pegando patadas, me le, le pegas al niño. <risa> <risa> y, y, y bueno, en esos momentos eh, que están en su, en, su, en su furor todos ustedes, ¿cómo han estado los amigos? En este momento de caída de Jeff, los, los amigos han estado con él, lo han estado acompañando, cuéntame eso. Sí, pues, digamos, toda la familia, los amigos, eh, todos súper pendientes. Yo creo que es como lo que lo reconforta a él, porque todos, todos le hemos dado, pues, mucho amor y, y hemos estado ahí. Entonces, por ese lado, como que, digamos, no ha sido tan difícil para okay. él, supongo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con, con el contenido que venían haciendo? Porque yo veo que Jefferson es como muy líder. Él, él como que se apropia mucho de las cosas y, y veo que no está pudiendo hacer como mucho contenido. Y sé que está en un momento donde sus seguidores eh, eh, como que demandan como muchas cosas de él. ¿Qué, qué, ha pensado, ¿Qué han pensado sobre eso? Bueno, con respecto a bromas, obviamente no le podemos hacer. Claro. <risas> y ni él a nosotros, sea, súper complicado. Pero yo digo, o sea, realmente ahorita está muy difícil por el dolor que él está sintiendo, que es bastante fuerte. Yo digo que en un tiempito él va a volver a retomar pues como sus retos, sus cosas. Solo toca como esperar a ver qué sucede. Igual él sigue pues como eh, haciendo, no retos así físicos, sino como, como de pruebas mentales y así. Y claro. también se hace pues como los videos para eh, ayudar pues a personas discapacitadas o a los perritos y así. Siguen con todo eso. Oye, Jen, ¿y más o menos será que será un segundo piso o un tercer piso? ¿Cuántos metros para ahí le pones tú? Pues es que acá hay tres pisos, pero son bastante altos, la verdad no, no sé como más o menos cuánto. Por ahí los tres. No, antes antes de este mal... O sea, ¿tú crees que la sacó barata? Uy, sí, Pero la sacó la barata. Sí, claro. La verdad, sí. sí. No es Gracias a Dios, solamente fue eso, porque imagínate. Pero cuando tú dices que se cayó en unos troncos, yo no entiendo, ¿acaban de, de, de, de cortar los árboles? ¿O se cayó en el árbol? ¿Cómo como eso? Allá, o sea, cuando nosotros vinimos a vivir a esta casa, hay unos, unos troncos, porque todavía están, eh, son cortados y están ahí pues justo eh, por la baranda del, del balcón donde está la vista. Ok. Jen, eh, bueno, ya, que, ya, ya a todos los seguidores que están ahí conectados, eso fue lo que pasó con Jefferson, para que sepan que no es una broma, eh, que a pesar de que le haga los retos más cabrones de Colombia y esté con su parcha ahí, eso no es un juego eh, lo que pasó sí fue un accidente su familia y sus amigos están cuidándolo eh, pronto se va a recuperar para y, y, y, y creo que que va a salir alantar como a fuerza porque igual he visto que, que que igual está o sea sé que está pasando por un momento difícil pero está con como con la, tratando de tener la fuerza espiritual no porque uh -huh. porque imagino que debe estar también como pues, pucha no se puede parar no pudiera al baño solo de momento de desespero uh -huh. Sí, claro, él se siente súper impotente, él dice como no, me siento súper inútil, pero pues todo es un proceso sí, Igual y bueno, acá estamos nosotros para ayudarle. Claro, y cómo te, eso te iba a decir tú, eso te iba a decir tú. eso te iba a decir yo, eso te iba a decir, tú, eso te iba a decir yo, ¿Cómo, ¿cómo te sientes tú en estos momentos? O sea, paciente, ¿cómo, cómo es ese rol de, de, de, de Jennifer en estos momentos? Con respecto no. a lo que son? Súper paciente, claro, porque yo entiendo lo que le está pasando en este momento. Y aparte de eso, mucho sueño. Mucho <ríe> sí, o sea, sueño. Sí, porque todo el tiempo, o sea, yo creo que yo ni siquiera duermo. Yo inconscientemente así como, miro, está dormido, bueno, sigo. Miro, está quejándose, le ayudo, que... Correse un poquito, que la pastillita, que la otra cosa, que tiene chichi, entonces es muy complicado el, el asunto del sueño para ambos. Ok. Listo. Ahí ya está todo el tema que querían saber de Jefferson Colcio. Jen nos contó. Obviamente, pues Jefferson está como alejadito de las redes sociales. Jen, que es la más cercana a él en estos momentos, pues nos está contando todo eso, resolviendo como sus dudas. Si tiene alguna pregunta sobre el tema, háganmela para la rápido a ella. Pero Jen, estamos en un programa sumamente también musical. Yo sé que... Eh, a Jefferson toca batería, le gusta tocar rock y el man hace un montón de cosas. Eh, pero quiero preguntarte a ti, ¿cuál es esa música favorita de Jennifer? A mí me gusta todo. O sea, sí, sí a mí me gusta desde el reggaetón hasta el rock, me gusta y la bachata, el merengue, la salsa, todo, todo, todo. Todo, todo, todo. ¿Y reggaetoncito qué tal? Sí, me gusta el reggaetón. Entonces, ¿podrías darme un top 3 de artistas que te gusten del 3 al 1? Eh, que tú digas del 3 al 1. Del que menos te gusta, el que más te gusta, pero 3. J Balvin. 3. Uh, Raúl Alejandro. 2. Y Sech. Y Sech. Wow, ok. Muy bien, muy bien, muy bien. Jennifer, aquí tenemos, Baby, una pregunta de un seguidor aquí rápido para despedirnos porque sí que tienes que ir a cuidar a Jefferson y es lo siguiente, vale cuidado, la gente sí es dura con las, o sea yo no sé, yo no sé por qué le, le, de dónde sacan tantas cosas, Uy, no, la quieres puerta o la quieres suavecita, lo que sea, lo que sea, <risa> espérate a ver, aquí, si no pero es que están, este ya lo respondieron a ver, ¿cómo te sientes? No entendí, me están preguntando que tuviste una entrevista morbosa. Pues no sé, en estos días he tenido entrevistas, entonces no sé. A ver, a ver, aquí me están preguntando esto. Jen, ¿le has perdonado una infidelidad? No, pues, infidelidad no. Digamos que algo que todo el mundo sabe, nosotros en un tiempo, ya hace como cinco años terminamos por un año completo y él estuvo pues con otra persona como pareja y eso a mí sí me dio súper duro, claro, pero volvimos y ya quedó en el pasado. ¿Y que uno ahí hace que borró claro, borrón y cuenta nueva? Claro, toca hacer borrón y cuenta nueva porque si no, de... no funciona. Debe ser cabrón. Sí, es difícil. Uf. A ver, aquí, pregunta, voy a poner una más. Están diciendo con él por su situación física, física eh... y psicológica. Está siendo complicado. Pues complicado. A ver, pues, sí y no. Digamos, eh, física, pues claro, como les decía ahorita, él se siente súper inútil y pues no es que él literalmente no pueda hacer absolutamente nada. Eh, no. Pero ahí está pues en sus terapias y está pues mejor, mejor, entre comillas. Es un proceso mejor. Y, y psicológica mmm, también porque se siente pues mal de no poder hacer nada, pero igual él se siente agradecido porque pues nos tiene a todos nosotros para ayudarlo que estamos acá con él. Okay, y última Millen, ¿consideras que Jeff es el amor de tu vida? Sí sí, sí, sí, sí. Oh, hoy ella es toda linda, toda enamorada, por favor, muchos me gusta para Jennifer, por más Jennifer en nuestras vidas, por favor, ella es super tierna. Gracias. Jefferson podrá ser papi lo que sea, pero está ganado de novia muchachos, muy bien, me gusta que lo apoyes gracias y, no, y qué bonito, sabes qué, me parece bonito porque qué bonito que se hace ejemplo para toda la gente que está conectada de que uno tiene que estar en las buenas y en las malas y a mí, a, mí, a mí me parece muy chévere que así hayan terminado, tú sigas incondicionalmente él también, me parece que deja mucho que decir como personas, más allá de la fama más allá de si están haciendo billetes, si no están haciendo billetes eh, me parece eso que, que, que inspira mucho a los demás y, y quiero felicitarte. Eh, quiero saber cuáles son esos sueños tuyos. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes proyectado? ¿Qué quieres seguir con el tema de influenciadora? ¿Tienes algún proyecto en mente? Eh, ¿Quieres hacer un emprendimiento? hablemos un poquito de ti. Yo he hablado mucho de Jefferson. Bueno, pues la verdad sí tengo en mente varios emprendimientos. Eh, digamos, lanzar mi propia marca. También tenemos... Pensado otras cositas con los chicos, pues, ya en grupo. Eh, pero ahorita no les voy a adelantar nada porque estamos sí. trabajando en eso. Con calmita. Sí. y con respecto a mí, pues, estoy estudiando ahorita. Mm, eh, ya. Y sí, pienso seguir con las redes sociales. Esa es la, la idea. Ok, ahí ya saben. Esos son los proyectos. Jen, nos despedimos con las preguntas Boba Challenge. Gracias por tu tiempo. ¿Estás preparada para responder las preguntas Boba Challenge? Sí, estoy preparada. Pero me tomo oh, vale, pole, cuidado. La gente, la gente va a calificar si pasas. Si no pasas, nos tienes que hacer un reto. ¿Listo? Listo. Si pasas, eh, tú después nos pones pone el reto que quieras. ¿Listo? Okay. Va. Muchachos, pilas a calificar, a calificar cuando terminamos las preguntas. Tienen que calificar la creatividad de, de Jennifer para responderlas. Listo, póngale cuidado. Y eso está, eso está, esto está. Esto está difícil. Jennifer, a ver, ¿por qué? Porque en las fiestas de barra libre, lo único que no está libre es la barra. Porque están llenas de trago. Pero entonces porque se llama. Pero entonces, Pero esto es porque se llamaba la libre. ¿Qué, qué, qué, qué? Entonces, ¿por qué se llamaba la libre si está llena de trago? Porque. Porque pasan el trago. Ustedes califiquen, muchachos, ustedes califiquen, yo no sé. Jen, a ver. Si el champán. Es líquido, ¿por qué lo llaman seco? Porque es más Ay, es que no lo sé explicar, pero digamos, cuando uno lo toma, no es como que se siente en la garganta más seco. Es que no sé explicarlo. No, te tienes que inventártelo así, no lo sepas explicar. Así sea mentira, no importa. Te están calificando, si no te toca hacer un reto y. Yo he visto muchas arañas en esa casa. sí, acá hay demasiados animales. Súper raros. A ver, ahí se con doctor Jefferson, papi, hola. Que mi cuca pausé. Mándela, papi, mándela. A ver, no, no, no va a responder al champán de coliso, va. Cuál vale, es cuidado. Número tres. ¿Por qué le llamamos al planeta tierra, tierra si el 70% es agua? Ojo, puedes inventarte lo que quieras. Más que Jefferson le ayuda ahí con los comentarios. Papi, si pierde, le toca hacer un reto. Chuparte los, chuparte los puntos de la, de la pierna, puede ser. Mentiras, mentiras. <coughs> Inviéntate lo que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué el planeta Tierra se llama planeta Tierra si más del 70% es agua? Eh, porque tiene tierra. Ayer, ayer me practicó una apelación, me sentí violado porque estoy invadido, ya Oiga, eso le iba a decir, papi, ¿lo tienen veraneado? ¿Lo tienen veraneado o qué? Dígame la verdad. ¿Le tiene qué? ¿Me lo tiene veraneado allí de persona? ¡Ay, no, mentiras! ¡Qué horror! <risa> ¡Pobrecito! ¿Qué le, qué, qué le siente qué le siente violar a un hombre como él? Que no puede mover sus todo, piernitas. No, mentiras es que no, todavía no. <risa> lleva Llevo perdiendo las preguntas, cabrón. Póngale cuidado. Jen, quedan dos. ¿Por qué? ¿Por qué...? Bueno, es que está muy difícil Jen, ¿de dónde surgen los chistes? ¿de dónde surgen los chistes? invéntatelos ya ¿de dónde surgen? los chistes de los comediantes ah. ¿y dónde nació si el primer comediante o qué? ah, yo no sé no Jefferson Pero, ayúdela, Papi, ayuda la perro. todavía que no. no. Oiga, hay, hay Jefferson está diciendo que no invente, que es que todavía no, que es que lo tienes succionado. Que semana está <ríe> haciendo abdomen, es del baile del indio que tú le estabas haciendo. ¡Qué horror! desahogue desahogese, desahogese, oye. Penúltima pregunta, póngale cuidado. Jennifer, ¿de qué color es un camaleón mirándose al espejo? ¿De qué color es un camaleón mirándose al espejo? No sé, cualquier color ¿Cuál es ese color? Verde Muchachos, por favor Del 1 al 10, califiquen cuánto Califican las preguntas Boba Challenge a Jennifer Por favor, 10, para poner el reto a él si, 10, ella 10, 10. Tiene menos de, si ella tiene menos de 7 puntos, retico para ella. Ven, ¿Menos de qué? Rosado, magenta. Si tienes menos de 7 puntos, o sea, si la gente califica más de, por abajo de 7, chao, perdes. Uno, 10, 10, 10. 10, ok. Un 0, ya un 0. Oiga, pero sean objetivos, no sean rosqueros porque los admiren. 0. Van 2, 10. 2, 10. No, 10, 3 ceros, 4 ceros. Lo que primero llega a 10, 3 10, 5 ceros, 6 ceros, 4 10, 7 ceros, 1 1, un 7, bueno, empatados, bueno, 8 ceros, un 7, un bueno, bueno, está bien, pasa, otro 10, vamos como 8, 6, otro 10, 9, 6. Bebé, perdíse. Muchachos, perdió Jennifer. Por favor, para despedirnos, porque nos ha contado todo muy bonito, nos ha dado su tiempo. Jefferson ya quiere que le hagan el baile del indio, de la India. <risa> Él ya está allá. ¿Qué reto le ponemos? Escucho retos, escucho escucho retos. Deo retos, deo retos. Yo no lo voy a poner para que nosotros hayan... Es más, que se lo ponga Jefferson, si sigue ahí hay metido. Ay, no, hijo de madre, no. No, no, no. Jefferson, ayúdame, cabrón. ¿Qué le ponemos? ¿Estás preparada? Yo, yo estaría asustado. No, sí preparada. Yo nací lista. No, ya... A ver, voten retos. ¿Qué cante? ¿Están diciendo ahí? No, pero retos hot no. Yo no quiero que Jefferson se me ponga celoso, muchachos. Que nos muestre el baile de la India. Sí, a un parecería chévere que le haga el baile de la India a Jefferson. ¿Qué prefieres? Te vamos a poner, vamos a ponerte tres, tres opciones para que tú escobas. Uh -huh. ¿Listo? El primero es que le hagas el baile del indio a Jefferson. El segundo, el segundo. Acá está más. Que te comas un huevo crudo. El tercero, el tercero, a ver si tengo algo por aquí. No, aquí. no, aquí están haciendo solo preguntas. El tercero es que le chupes los dedos del pie a Jefferson. Ah, pero no puedes tocárselos. No, no se puede. Mm. Voy a hacer el baile del indio. ¿El baile del indio? ¡Listo! ¿Sí? Jefferson le va a hacer el baile, pero bueno, pero, pero tiene que poner musiquita. Ah, pero ponga. Okay, usted. o sin música. O sea, pongo, la pongo yo. Sí, ponga usted porque yo no sé, no tengo cómo poner la caja. Bueno, pero prepárense, preparen el set, o sea, algo que se vea bien. <risa> acá hay cuenta que es para OnlyFans. Ay, paputa. Oiga, sí, vayan y se suscriban a OnlyFans de todos ellos, por favor. Yo no estoy suscrito, pero vayan. ¿Qué Eso quiere? Pues. Un perreo. ¿Cómo así el baileo? el baile? Es, es, no es, es, ¿Es el espejo del cuarto? ¿Cómo? Ya, ya lo entiendo <ríe> todo, ya entendimos <ríe> todo. Sí. Huele a peo. ¿Qué pongo? ¿Perreo o qué pongo? ¿Música ancestral? Pero, espera, espere, Jeffito, ¿te sientes bien? No. ¿O sí. se siente mal? No, voy a hacer el del huevo porque Jeffito está maluquito. Ah, ¿Te bueno, te bueno, me me bueno te te te sí, te sí, sí, no, démoslo ahí. Démoslo ahí. Si sí, lo iba a molestar, a ver, a ver. perdón, ah, no, papi, ¿qué, perdón. Que para molestar, si, si está ver? bien, ah, sí, si es para molestar, hágale, se este manda bien, cabrón. Papi, cuando te recuperes, te acepto el reto que quieras. Ya sí. sí todo, ya sí todo. ¿Qué? Te estoy mandando ahí el baile de la India, ¿oíste? Gratis, papi. Párdense, le pongo la música. Ve ahí, escucha escuchado qué? Okay. El baile del indio. Dale. siguen haciendo el baile del indio. Pero bueno, pero mueve, mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Mueve la cadera, mi amor. ¡Pobrecito! A ver... No, ay, ay. ay, ay, ay, ay, ay. No, pasar, no. Ah, <risa> Muchachos, mal, nos robaron. <risa> nos robaron, pero bueno, igual hizo el baile de la India. Pero ya lo hice. Lo hizo. Mi vida, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos que se recuperen, que sigan teniendo una bonita relación que Siga siendo la mejor enfermera del país y espero que todo eso pase pronto. Muchísimas gracias por el ratito. Cuídate, chévere. cuídate mucho, cuídate mucho. Y oigan, chicos, por favor, vayan y comentan en la última foto que no nos hizo el baile de la India, que nos lo debe. Por favor, nosotros esperamos una India más como del Amazonas, más sexy. Pobres Jefferson, yo también, yo también la saco a la pieza y si me hace ese baile. <risa> con toda, chao hermosa. gracias, chao ayer, para todo el combo, con toda, muchachos gracias chicos, ahí estaba ahí resolvimos todas las dudas eh, que tenían respecto a Jefferson Cosio eh, para que también dejaran como de especular tanto, como para que dejaran de pensar que era mentira y bueno, espero que hayan eh, despejado dudas díganle ayer a, a, a, ayer, ayer eh, eh, ¿qué tal ese filtro mío tan gay que, que nos debió el baile del indio con Jefferson, ojalá lo hagan en un próximo reto, les mando un abrazo, gracias por conectarse, muy pendientes porque vamos a tener más influenciadores, más cosas, aquí en Claro Música Televisión, en Flow Latino, yo soy Camilo eh, Cuervo, voy a guardar el en vivo por si lo quieren ver, eh, y bueno, si quieren estar pendientes más de los influenciadores que vamos a tener aquí, eh, bueno, síganme ahí, y muy pendientes de todo lo que está pasando, y recuerden siempre mandar buena vibra, gente, ¿eh? cierta tan mala vibra, y, y, y con toda la cosa. Espero que les haya gustado y les mando un abrazo gigante. Ya contamos que, le, que si, si de pronto usted no vio qué le pasó a Jefferson, de lo que contó Jen, si no ve las preguntas incómodas, puede verlas ahí eh, en mi perfil que va a guardar live. Los quiero, chao.